A propósito del tema que no han, no, no han querido debatir en el día de hoy sobre no el voto electrónico, ruso. tengo que hablar de eso, porque señores que ay, tenemos ay, que ay. edificar... Francis, Pero Sócrates. Me falta, eh, no, porque Sócrates en esa parte, él está claro, él que está... Eh, Sócrates eh, está claro que no le importa es, ni una la, cosa. Exacto. Es Francis, y aclararle a Julio. Señores, miren, la Junta sí. Central Electoral ha, ha propuesto eh, para estas primarias y para las elecciones venideras un voto electrónico interesantísimo que pudiera dar al traste con arrojar resultados de manera inmediata concluida las la votaciones de, de las primarias. Quisiera como que... Ajá, miren, miren eso. Este procedimiento, ya, o este proceso, ¿verdad? ya fue auditado por la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra, la Pucamaema, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, intec y la Universidad Iberoamericana Unive. Estamos hablando de tres de las mejores universidades de nuestro país, que ya dijeron, ¿verdad? además del ITALA, que es un instituto, eh, la opinión preliminar sobre esto eh, es que son no trazables, que son auditables, y además que trabajan fuera de línea. ¿Qué queremos decir con eso? Cuando se habla de no trazables, es que uh, por más que se quiera, no se puede saber por quién usted votó ni quién votó. O sea, se sabe quién votó, pero no se va a saber por quién. Eso es lo que significa no trazable. pero eso no lo estoy diciendo yo Ya lo dijo la Pucamaima, lo dijo el Intec y lo dijo UNIVE eh, en su auditoría. Pero también han eh, manifestado estas tres universidades en su auditoría que esta máquina trabaja fuera de línea de manera que se van a conectar en un momento determinado a las 4 de la tarde cuando, cuando finalice el proceso para enviar el resultado. Pero lo más importante de todo esto, atención equipo, es que es auditable. ¿Qué significa que, por ejemplo, si usted no está conforme con el resultado, a ese resultado se le puede hacer una auditoría para determinar si lo que está... Eh, el resultado que, que, que dio la máquina, o que se envió, es el mismo. Porque eso emite un, un papelito, verdad como un... Sí un recibo si se quiere. ¿Qué ha pasado? Que se ha querido desacreditar a la Junta por una cuestión política, meramente política. El, el equipo de Leonel Fernández, que es el único que ha salido a, a decir que, que hay unos hackers rusos aquí en la República Dominicana eh, que van a, a alterar cómo tú puedes salir a decir una cosa de esa magnitud antes del proceso. ¿Dónde están las pruebas? Lo que decíamos esta mañana de las pruebas. ¿Dónde están las pruebas que tú has aportado? ¿Dónde están esos hackers y cuáles son? Es un acto de irresponsabilidad de ese grupo de, Le de, de Leonel salir con esa barrabasada. porque pero no ellos, tiene cuando otra. el presidente eso, eso, de la Junta dice que Don, Danilo es un unido hay que tener miedo. Eso, también, eso, también. Y que serán malditos. Es que, es, que, es que realmente pero, pero ya, nosotros ya tenemos... Ya, el, esos haques rusos cenaron con Roberto... El pero, 16, pero, pero, el 16, pero, Fulvio, 16, ¿dónde están los muchachos que saben de tecnología? No. Aquí el que mínimamente sabe algo de tecnología sabe que para hackear un sistema no hay que estar en el país. Todo, todo es hackeable. Todo, todo es hackeable, pero incluso a usted le pueden hackear su cuenta, su teléfono, su computadora. Desde Rusia, desde de África, desde, desde, África sí. desde Arabia No tienen que estar aquí O sea que desde ahí comienza la, la barra basada yo lo que, dijo esta mañana que cuando, cuando se transmiten cuanta, lo, lo, sí, los resultados puede ser Pueden hackeable. ser hackeables sí. Pero al ser auditables Si tú no estás conforme Entonces vamos a auditar estas elecciones Y entonces tú vas a contar En el caso hipotético de si tú exiges, en bueno, se va, se va a hacer o sea, una... Permiso, ¿cómo? oye, Jan, hipotético, tú das por sentado que, eso no, que ahí no hay ningún fallo. Es que no, pues mira, eh, todavía no ha sucedido. Si hay un fallo, entonces es auditable. Lo que tú tienes que ver es si el resultado que emitieron eh, de manera electrónica, eh, luego, se puede hacer, si tú, por ejemplo, no estás eh, de acuerdo, haces una comparación con el resultado manual. Pero, ¿cómo tú vas a ponerte a contar todos esos votos de, de diputados, de senadores, de, de, de las presidenciales, de regidores, de alcaldes? Pero, por Dios, duraríamos dos meses, o tres o cinco meses en esa chercha. Tenemos que ser un presidente a en este país. me gustaría preguntarle a José Rafael Vargas, ¿por qué son rusos? Porque como que uno, Pero pues, si fueran sí, chinos, pudieron japonés, ser árabes, o chinos. no, chinos, japoneses. La que moda es ruso, Tienen porque se entiende que en... Es por Donald Trump. Sí. Claro. Pero que, si, por la intervención una, de Rusia. Es una donde se parece que el equipo de Lionel eh, que el que, que está ganado no pelea, como sí. si sintieran como, como esa presión de que fueran a perder, cuando se supone que Leonel no, es, es debe que ser el ganador hacer de. Este, no, es que eh, saben hacer de, no, pero es que Lionel se supone que debe ser el ganador de este proceso, es porque entre un tres veces presidente. Miedo, entonces, se señores, con miedo, relación a eso, es llamar la atención de la gente, no se presten a. a, a en el caso hipotético de que, de que surja cualquier tipo de, de violencia ese día, porque eso, a eso que están llamando, a una posible violencia dentro del proceso ese mismo día. Eh, Trate de mantenerse, ustedes que son eh, eh, políticos, de no involucrarse mucho con esta cuestión, porque los muertos de, de campaña son igual que los muertos de huelga, que nadie lo paga. Así que usted, que es militante... Deje que eso se resuelva arriba, no se meta en problemas. Eh, lamentablemente vivimos en un país que le encanta eh, eh, la violencia, le encanta el, el, el tirijal, Así le encanta el, el, el, el Dimes y Direte. Pero con relación a los resultados de, de, de estas elecciones, nosotros confiamos en la Junta y confiamos en un sistema moderno más bien. Confiamos en un sistema moderno. Sí, es cierto que el, el presidente de la Junta te dijo que, que Danilo Lungido fue una metida de pata, debieron chapeárselo ahí mismo. Porque aquí tenemos que sentar al presidente también. Pero tampoco vamos nosotros a venir ahora y de que decir que este, que este ah, sistema. Ahora, Vanell, Estamos obligados a defender a lo, la Junta. Claro, hay que defenderla. Es el árbitro. Claro, es el árbitro. Si tú dices que el y árbitro tenemos, te va a hacer trampa, pues entonces no participamos. Tenemos que hacer que lo que se haga ahí sea diáfano. Claro, hay que porque ser. Porque esa es la Junta. De la congresión. Y hay que exigirle. De pero además. La la pero además, eh, Lionel, que es un hombre tan. ¿Verdad? Eh, la OEA está eh, supervisando el proceso. Aquí es representante de la OEA sí, que sí. están supervisando este proceso. Deje que el proceso pase. Si bueno. usted tiene algún patelo después, entonces. En las elecciones. lo a. Yo lo que sé es que con Hacker ruso, En no las elecciones. Ellos, pasadas. Oye. La OE estaba aquí y los supervisores internacionales y demás. Sí, Yo lo que sé es que con sí. hackers rusos y, en, y en ellos, Venezuela también. tenemos que terminar el proceso. No, no <risa> sí. Eso no garantiza. Eso no es, garantiza que esté la OE. Eso es falso allá. de los hackers rusos. Ya será el próximo ¿Tú no la junta? día. O sea, mañana sí. mañana, mañana, Wagner, sí, mañana regresamos. Ah, okay. A partir de las 7 <risa> ah, bueno, de la mañana estamos no este programa. hasta las 10. Así es que les solicitamos, les pedimos que nos acompañen y mañana no, en no, el programa no con mucho más contenido que el día de hoy Donde dejaremos hablar a Wagner De lo que ha hablado hoy día con... Buenos bueno, días Felicidades, bye bye